Muy buenos días y bienvenidos. En este video vamos a terminar el segundo bloque de nuestro programa de piedra, papel o tijeras. Es decir, vamos a hacer que el computador escoja aleatoriamente entre las tres posibles jugadas. Para hacer esto, vamos a usar una herramienta del paquete numpy.random que, aunque sea un poco confuso, se llama random. Así como lo hicimos en el video anterior, aquí vamos a importar la herramienta que necesitamos primero. Esto lo hacemos escribiendo from numpy.random import random y listo ahora podemos usar la función random pero, ¿qué hace random? pues cuando escribimos random, abro paréntesis, cierro paréntesis voy a obtener un número aleatorio entre 0 y 1 aleatorio quiere decir que cada vez que corre el programa voy a obtener un número diferente al anterior entonces, para probar esto podemos guardar nuestro número aleatorio en una variable que se llame, por ejemplo, mi número, y imprimir eh, perdón, eh, e imprimir esa variable. Para probar esto, vamos a sencillamente decir python código 1.py Y fíjense que la primera vez que corro este programa, mi número es 0.406, etc. Pero la segunda vez que corro este programa, obtengo 0.891. En este punto ustedes pueden estar pensando, ¿qué tiene que ver un número entre 0 y 1 con piedra, papel o tijeras? Pues bueno, imagínense que, divida, que dividimos todos los números entre el 0 y el 1 en tres secciones. Aquellos entre 0 y 0.33, aquellos entre 0.33 y 0.66, y aquellos entre 0.66 y 1. Es decir que estoy partiendo todo el espacio en tres regiones del mismo tamaño. Ya que tenemos tres regiones, podemos preguntarnos en cuál de ellas cae nuestro número aleatorio y asignar piedra, papel o tijeras dependiendo de esa región. Entonces, si nuestro número aleatorio está entre 0 y 0.33, el computador va a escoger piedra, si está entre 0.33 y 0.66 va a escoger papel y si cae entre 0.66 y 1 va a escoger tijeras. Espero que este nuevo problema les recuerde un poco a los condicionales que hemos discutido hasta ahora. Hay muchas maneras de convertir nuestro número aleatorio en una jugada, pero aquí lo vamos a hacer usando solo ifs. Cada uno de los condicionales van a preguntar, va a preguntar si el número aleatorio está en una región en particular. El primer condicional se pregunta si mi número es más grande que 0, pero más pequeño que 0.33. Si esa condición se cumple, entonces eh, vamos a decir que la decisión del computador es piedra. Y vamos a imprimir, el computador escogió piedra. Si sí, el, el segundo condicional se pregunta si mi número es más grande que 0.33, pero más pequeño que 0.66. Si esa condición se cumple, entonces vamos a imprimir, el computador escogió papel. Y el tercer condicional se pregunta si mi número es más grande que 0.66, pero más pequeño que 1. Y si esa condición se cumple, entonces vamos a decir que la decisión del computador es tijeras, y vamos a imprimir el computador escogió tijeras. Tratemos de correr este código un par de veces para que vean lo que pasa. Voy a escribir python código 2.py La primera vez que lo corro, mi número es 0.89, el cual cae en la tercera región, o sea entre 0.66 y 1, así que el computador escogió tijeras. Si lo corro otra vez, mi número es 0.47, o sea que esta vez cayó en la segunda región, o sea entre 0.33 y 0.66, lo cual quiere decir que el computador escogió papel.